Primero, que reboces con tu espíritu, ser Hoy yo me rindo por completo, me entregaré a ti sincero, de tu amor en todo tiempo cantaré Estoy convencida, tu poder está en mi vida Yo no lloraré, yo no temeré, porque en ti Señor confío Cantaré, que tú eres real, cantaré, que conmigo más cantaré que puedo volar, que no hay nada imposible si tú conmigo cantaré, vas Que tú eres mi rey cantaré, que tienes poder cantaré, cantaré Yo te adoraré, hoy mi vida y corona la rindo a tus pies Iré al norte y al sur con mis pregones Conquistando las naciones con el gozo que tú has derramado en mí te daré de corazón cántico nuevo Todo lo que soy te ofrezco Al son de este ritmo te alabaré Estoy convencida Tu poder está en mi vida Yo no lloraré, yo no temeré Porque en ti Señor confío Cantaré que tú eres real Cantaré que conmigo vas Cantaré que puedo volar Que no hay nada imposible si tú conmigo vas que tú eres mi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 Tienes poder Canta. cantar